¡Hola! ¿Qué tal? Te habla Orca, y el día de hoy vamos a jugar un juego, hablando, así que va a ser un gameplay, obviamente. Este juego se llama La Senda de Spicca, Emperatriz. Sé que este juego ha estado en desarrollo por un cierto tiempo, lo he estado siguiendo, de hecho ayer vi un streaming de la creadora y le empecé a saludar un rato. Realmente yo este juego lo he pasado hasta el capítulo 1, bueno, la primera parte, me pasé toda la biblioteca Así que no va a ser mi primera reacción Así que... Decidí no hacer una guía, porque creo que sería un tanto aburrida Y hacer un gameplay Porque tiene muchas temáticas para hacerlo Así que me a hacerlo Y sin tantas vueltas que darle al asunto, como no me gusta en un video Vamos a empezar ¿Saltar intro? No Todos los días, le rezaba el sol. Todos los días, le rezaba la luna. Rezaba por volver a encontrarme con ella. Me llamo Spika, soy aprendiz de bruja y en estos momentos estoy practicando algunos hechizos. Vivo con mi hermana en su mundo, creado por ella misma. Aquí no pasa el tiempo, y los días son una ilusión. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Podrían ser días, o años, desde que me fui de mi propio mundo. Algún día volveré, pero quiero hacerlo cuando yo sea una bruja tan poderosa como mi hermana. Porque tengo un gran... Porque tengo una gran meta que cumplir. Ese de aquí es Marco. Es un espíritu hecho de sombras. Un día cualquiera apareció por mi, por aquí y dijo que quería ser mi guardián Bueno, no me lo dijo, o sea, si sí lo dijo, pero no con palabras, fue con la mente ¿Telepáticamente tal vez? Es que no dice nunca nada, solo yo puedo saber lo que piensa o quiere decir, no sé cómo Es como si él quisiera que solo yo fuera capaz de entenderlo No sé cómo explicarlo bien Y ese esqueleto muy hermoso de allí es mi mayordomo, Calavero. Él solía vivir en un mundo distinto al mío, y parece que algo le sucedió allí. Porque mi hermana lo trajo a vivir con ella para ayudarlo a huir. ¿De algo? ¿De alguien? No lo sé. Me muero por saber qué pasó, pero no me atrevo a preguntarle. Le gusta mucho cocinar y preparar unos tés deliciosos. Además, es muy atento y cariñoso. Es un mayordomo perfecto. Junto a mi hermana, los cuatro somos familia Aunque hasta hace poco solíamos ser cinco Pequeña, ¿en qué estás? Terminé de practicar algunos hechizos de fuego Ahora pensaba en comenzar algunos de hielo ¿Por qué? necesitas para algo? Vine a avisarte de que todo está listo para tu viaje ¿De verdad? ¿Ahora mismo? Sí, así es ¡Qué bien! ¡Lo esperaba con tanto! <ríe> no me sale la voz de mujer y sé que... <ríe> alguno más estará sufriendo con eso, así que... <ríe> Perdonen por no ser una guía, pero esto está súper interesante. Ten mucho cuidado, ¿sí? Lo, promet lo prometo. Además, no estaré sola, ¿verdad? Marco y Calavero estarán conmigo y no dejarán que nada malo me pase. Sí, pero... Hermana, me volveré tan fuerte... Que nunca más tendrás que volver a preocuparte de mí. Dejar que preocuparme por mi hermanita menor. Eso no pasaría nunca. Pórtate bien. Haz caso a todo lo que diga Calavero. Sí, lo prometo. No te tus comidas. Y siempre que estés en apuros, llama a Marco. Te diría que no hables con desconocidos, pero bueno. Hermana. ¿Estará pendiente de ti? No sé. Si la sigues abrazando así, no podrá irse nunca. ¿Eh? ¿Qué tal, Enana? Tanto tiempo. ¿Eh? ¿Eres... Regulo? Revuelo solicitar un espíritu que el cuerpo de mi hermana hace mucho tiempo atrás. ¡Tienes cuerpo! ¿Dónde ¿No no estuviste todo este tiempo? ¿Por qué no veniste a vernos antes? Ey, ey, no es tiempo para interrogatorios. Mejor será que te prepares para lo que se te viene. Puedes irte tranquila ahora que sabes que tengo cuerpo propio. Yo cuidaré de hola para que no te sientas sola. Eh... Trata de no molestarla mucho. Trata... No te preocupes por mí, pequeña. Uy, no te preocupes por mí, pequeña. Sé mantenerlo a raya. Tanto tiempo, preciosa. Mucho tiempo. Espica, es espica Cuando estés lista para partir avísame. No olvides revisar este cuarto. Pues que encuentres cosas que no necesitas. para... Puede que encuentres cosas que necesites para entubir. Ok. Bueno, toca leer. Eh, pero en realidad me tomé 20 minutos haciendo esto, así que no creo que sea mucho. Y para tratar de hacerlo rápido lo voy a hacer con mi voz. No quiero hacer esto con voz de... O tal vez sí, bueno, tal vez sí. Eh, para no hacerlo largo, quiero dar algunas cosas que quiero hacer. Quiero hacer capítulos de media hora, si se puede. Porque creo que este juego durará de 4 o 5 horas. Es lo que tengo entendido. Así que eso. ¿Has conseguido galletas con chips? ¿Qué hace este en el librero? ¿Has conseguido sachet de café? ¿Qué hace esto aquí? Uf, estos libros son largos. Este es el primero que toda la saga... El ejército de Belmojot ¿Es el libro del joven Heiser. Ajá, ese es el libro sobre su vida y de las cosas que vive antes y después de convertirse en el líder del ejército de Belmojot Desde que era pequeño el fito hasta su retiro Mi hermana lo ayudó en un par de ocasiones así que se habla de ella también en el libro Qué divertido me encantaría poder aparecer algún día en algún libro. <risa> Esa es la precuela de la saga de los libros del ejército de Penhut. O ese es el mundo del cual proviene el joven no es así. Correcto. Este libro trata sobre su maestro, Rad Holwing, Y de todo lo que vive antes de después de convertirse en el gran líder del ejército de a Ames. Ah, le oye muy entusiasmada con el libro eh, más tarde te va a gustar mucho yo sé o qué es has conseguido valletas con chips ¿Mm? la iglesia de los muertos la historia de un joven que llega a una gran ciudad a un pequeño pueblo en donde sucede está ocurriendo sucesos extraños Oscar, el protagonista, debe luchar contra zombies junto a su compañero de escuela, Juan Pablo, el cual es un religioso fanático. Se odian a un principio, pero con el tiempo aprenden a comprenderse y dejar a lado sus diferencias, con el fin de salvar juntos al pueblo con el que viven. A mí no me engañan, es adora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En una ocasión, alguien me sugirió intentar salir con una zombie. ¿De verdad? ¿Y qué pasó? Nunca nos conocimos. Quizás no estoy hecho para romance. No digas eso. Eres un galán. Oh, ama, espica. Si tuviera mejillas, estaría sonrojado en esos momentos. Yo sé, yo sé que es importante toda la para tener más objetos y eso pero... quiero hacerlo rápido este juego, no es que no importe porque el arte, el arte simplemente es espectacular para una desarrolladora independiente, por eso le ha tomado demasiado tiempo, pero me voy a saltar algunos libros. Entre cosas interesantes puedo decir que hay algunos libros que tratan de hacer una secuela, Algún libro de la creadora dando su vida, espero que nos tomemos con ese, voy a hacerlo al azar. Y algunas galletitas más, hierbas más, así que vamos a ver. <ríe> Tenía que ser calzado. Consuelo Stories, de historia de una joven que es incapaz de conseguir trabajo al vivo a titularse. Hasta que un día la llaman para trabajar haciéndose en un hospital. Es una historia autobiográfica. La historia ya terminó, pero su final aún está escrito, ¿en qué será esa traductora? Dejar las cosas a medias, eso no se hace. Mmm... Quizás está ocupada, amar Tal vez, pero ¿por qué además está escrito en inglés y habla español? Seguir mirando este libro no hará que lo termine más rápido, mejor lo guardo. Si llegó a enterarme de que ese libro está terminado, lo revisaré para que pueda leerlo. Gracias, clavero, qué amable. Recordios Ventus, una historia de misterio y aventuras Trata sobre una chica que mientras caminaba por un cementerio cerca de su casa Se encuentra con un diario abandonado sobre una tumba Dicho diario lleva por diversos pasadizos y lugares secretos ocultos en momentos históricos de la ciudad O al menos así era antes del accidente ¿Accidente? Sí, verás, este era un libro largo con muchos capítulos pero todos se perdieron ¿Cómo? Nadie lo sabe y realmente es una lástima, me hubiera gustado conocer la protagonista de esta historia. Espero que algún día este libro se pueda reconstruir. Espero que sí. Es una lástima ver este libro así y sin hojas. Oh, mira, ama. Has conseguido galletas con chips. Eh, gracias. Aquí hay libros de magia y sobre mundos, pero no tengo tiempo a leerlos, tengo una misión que cumplir. Uh, ¿y esto? Ok, esto ya es ridículo. Oh, hay unas hojas escondidas entre de las páginas de los libros. Pues eso sí tiene más sentido, <risas> obviamente. ¿Has conseguido té de hierbas? Aunque no me parece muy higiénico. Yo realmente ponía hojas para tal vez tomarlas como un té. Y pues creo que también lo hacía para algún trabajo que me pidieron de biología. baje limón y pepino. Cosas interesantes. Los voy a leer. El motor del universo son las energías. Existen dos tipos de ellas. Las positivas y las negativas. El ideal es mantener ambas energías en equilibrio. Pero por su naturaleza in invasiva y las energías negativas tienden a fortalecerse y expandirse de manera potencial exponencial es este trabajo de los brujos blancos mantener el equilibrio del mundo purificando la energía negativa que amenaza con alterar el orden ideal las energías negativas por lo general se mantienen en un tamaño pequeño y relativamente inofensivo. en estas formas se les da el nombre de sombras sin embargo a medida que las sombras vayan ganando tamaño y fuerza están terminado están terminando estas terminan tomando ciertas formas, por lo general relacionadas a la fuente de origen de la energía negativa. De no purificarse una sombra que haya empezado a mutar, esta puede terminar transformándose en... espectros malignos, poltergeist, maldiciones, aberraciones y en fase de más peligrosos demonios. Mientras más desarrolladas están las energías negativas, más conciencia y control sobre su poder adquiere. Se ha llegado a documentar demonios con más poderes mágicos que los grupos oscuros. Los brujos blancos más sacrificados son los únicos capaces de fruificar las fases desarrolladas de una sombra de mutación. Y entre ellos, los más sacrificados de todos son las hijas del sol, como nosotros. Esto es para Mel, porque le he estado estafando mucho. ¿Quieres ser Heise? Eh, realmente no sé mucho el lore de este juego, así que. Buenas tardes, señorita Spica. ¿Está muy nerviosa por su primera misión? poquito, pero estoy más contenta que asustada. Entiendo. En mi primera misión como soldado me sentí igual. Aunque fue una misión sencilla, ¿verdad? Solo tuviste que patrullar por las calles. ¿Cómo lo sabe? <ríe> me leí tu libro. Ah, pues... Eso es un poco vergonzoso. ¿Cómo quisiera poder leerlo? Eso está prohibido. No puedes leer el libro de tu propia historia. Es hacer trampa, lo sé, descuide, no voy a desordenar esa regla. Por cierto, tenga esto. Un aperitivo saludable para su altura. Gracias, Heise, Lo tendré bien guardada por si me da hambre en el camino. De nada. Eh, este es... ¿Es un libro? Pero... <risa> bueno, ya sabemos que... Ya sabemos que pasa algo Bueno, no quiero hablar mucho Primero hablamos con este porque nos da un objeto Ya vete niña, el peor trámite es el que nunca se hace Ya vete niña, el peor trámite es el que no se hace nunca Me voy tranquila porque mi hermana sabe ponerte en tu sitio Por cierto, ten esto Caldillo de Congrio. De corazón, espero que nunca tengas que usarlo nunca. Yeah. Me encanta que hagas esto, ¿eh? creadora. Me olvidé tu nombre, realmente. Discúlpame si estás viendo esto. Pues, estoy listo. Para ustedes sí, pero yo ya sé qué tengo que hacer, así que sí, por favor. Está bien, presta mucha atención. He apartado, He apartado los 22 arcanos mayores de mi baraja de Tarot. Tu misión me en viajar por distintos mundos, encontrar mis cartas y volver a su baraja. En cada mundo habrá solo un arcano, por eso una vez que encuentres una carta se abrirá un portal para viajar al siguiente mundo. Para encontrar mis cartas tendrás que seguir ciertas pistas. No diré cuáles son porque los averiguarás por ti misma. No solo tu poder será puesto a prueba, también deberás hacer uso de otros tipos de habilidades. Sentirás que en cada nueva aventura empezarás todo desde cero. Pero no desesperes, el trabajo, de lo... de... El trabajo y la dedicación serán tus mejores aliadas. De todas formas, dejaré a tu disposición espejos mágicos los cuales son capaces de capturar y retroceder el tiempo que hayas guardado en ellos. De esta manera cuando sientes que no has llegado a un punto. Bueno, ya entienden. Puedes recurrir a los espejos y retomar un momento en el pasado que hayas guardado antes. Ten, llévate esto. Monte Mote con huesillos. Caldo de cobrio. Seguro te será útil. El trabajo de calavero y marco será apoyarte en todo lo que necesites. Cuando transites por el mundo, para los habitantes de ese lugar, marco será invisible. Podrán sentir su presencia, pero no verlo. Por otro lado, calavero seré, sí será visible para ellos, pero no lo verán como un esqueleto. Su imagen se adaptará al mundo que hayan ido y podrá hacerse pasar como un habitante común y corriente de aquel lugar. No pongas esa carita. harás bien, eres una hija del sol. La luz y el fuego corren por nuestras venas. Estoy seguro que al terminar tu viaje verás muchas más razones para estar orgullosa de ti. Adelante. Ya es hora. Estará pendiente de ti. No lo olvides. Por favor. Cuídala mucho. Es mi tesoro más valioso. Muy bien. Uh, ¿dó ¿Dónde estamos? Me pareciera ser un país europeo del siglo XIX Oh, la leí bien ¿Amaska? Ah, ¿Sí? ¿Se encuentra bien? ¡Sí! No dude en pedirme lo que quiera Estoy para servirle Gracias, Calavero Pero, en serio estoy bien Muy bien Eh... Quiero... No quiero cambiar de dimensión eh, Tengo un archivo guardado del los, bueno, del que les dije antes Y al parecer he demorado menos tiempo Pero voy a tratar De ir al título Un momento Y continuar este ¿Por qué? Porque he agarrado más objetos Y así me desvinculo de Hacerlo de nuevo Muy bien no comienza esta parte aún. Uh -huh, interesante. Cuchicheos, cuchicheos. Le echan una mirada, a calavero. Cuchicheos, cuchicheos. Uh -huh, uh -huh. Se encuentra bien, mi lady. Se siente mareada. Oh no, descuide. Me encuentro bien. Gracias por su preocupación No es de nada Buenos días, caballero Buen día, bella dama Disculpe que se lo mencione, pero ese traje se le ve muy elegante, señor Oh, gracias, usted también se ve muy distinguido, amigo mío No hay de qué Qué raro Podría hacerles una pregunta. <risa> Ay dios, los memes que me dan mi cabeza. ¿Una pregunta? Claro. ¿Qué quiere preguntarnos, señor? Tengo una hija de más o menos su edad, señorita. ¿Qué podría regalarle para su cumpleaños? Ah, pues a mí me gustan los libros, pero me gusta leer. ¿Algún adorno para su cabello? ¿Un sombrero, quizás? Un perfume estaría bien. A mis compañeras de curso les gusta mucho el maquillaje. Entiendo. Perfume, maquillaje, sombreros... Muchas gracias. De nada. ¿Y usted? ¿O yo quedaría por leer el periódico? Bueno, ya tenemos una misión, creo. Buenos días, bella dama. Buen día. Buen señor. Tienen prisa, pueden quedarse un poco para escuchar a este viejo loco. Sí, tengo tiempo. ¿Han visto la estatua que se encuentra en medio de la pileta? Son partes muy antiguas y oxidadas. Se dice que son parte del mecanismo principal que se dio vida a esta gran ciudad. Cuenta la leyenda que yacía una muñeca mecánica del fondo de la tierra. Entonces, una fuerza misteriosa empezó a mover los engranajes que le daban movimiento. La muñeca despertó, y asendosa como ella sola, comenzó a ensablar uno por uno los edificios de esa ciudad, y los mecanismos que le daban vida. Una vez hubo terminada su labor, el agotamiento y el óxido la desarmaron, y solo quedan de ella su mano derecha y el engranaje principal de su corazón. Fin ¡Qué historia más bonita! Solamente un aplauso. Muy bonita, sin dudas. Eh, eh, eh, Les pido que guarden en sus corazones esa historia. Así podrán conservarse aún después de que mis memorias se hayan disuelto en el tiempo. La recordaré. Y usted también, señora. Yo también. Son muy gentiles. Buen señora. Sigue repitiendo esa historia? No, gracias. Vamos a ver. Oye. Eh, ¿Está bien? Ah, lo siento No, no disculpe usted ¿Ah? Ah, Ama, ¿sucede algo? Ese chico Creo que deberíamos seguirlo algo anda mal. Vamos entonces abajo. ¿Pero dónde se fue? ¿Pero abajo? Fuah. Vamos Gerard. Está aquí. Atrapa antes que se escape otra vez. ¿Pero qué dices Rob? Si eres tú el que está más cerca de él. No, espera. Es que me refiero a que tú lo atrapas cuando yo lo correte por detrás. En ese caso lo correteo, lo correteo yo. Mis pies son más ágiles que los tuyos. ¿Qué dices? Yo estoy más flaco que tú. Corro más veloz. ¿Me estás llamando gordo? Te estoy llamando gordo. Admitan que ninguno de los dos quiere ponerle el cascabel de gato. O en este caso, cazar al perro. <coughs> ¿Se encuentra bien, bella dama? Está histérica. <ríe> ¿Cómo habrá sonado? <ríe> Hola, perro. Cuidado, ama. No se acerque. Podría morderla. Pero necesitamos, Pero necesitamos pasar. Ah, creo que me está mirando con hambre. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos deja seguir adelante? Buena idea, Marco. Quizás en la dimensión de las energías, podríamos hacer que el perro se calme un poco. O oh, perro caliente, pero no tienes dinero. No puedo esperar que la perrera se lleve ese animal de una buena vez. El perrito está algo excesado, por eso no quiere decir que sea malo. Malo es que muere la gente. Podemos calmarlo. Solo deme un poco de tiempo. Por favor, espéranos solo un poco, mi Lady. Eh, no depende de mí, buen señor Ya viene en camino Si lo ven así de iracundo Se lo llevarán sin hacer preguntas Entonces no tenemos tiempo que perder Vámonos al espejo Uff Por fin una batalla Soy mi pequeña apareció En la biblioteca había algo para saber Qué sombra teníamos que... Bueno, qué sombra es cuál Sus defectos, debilidades, habilidades nuestras Pero no lo voy a poner Lo siento, en verdad ¿Sombra? Marco Marco es más ofensiva No, este ataque también es sombra. Y él es soporte, pero le voy a dar la oportunidad de hacer ataque sombra. Pues bien, estamos bien. Ya, esta vez vamos a dar una magia ofensiva. Eh, vamos a hacer una magia. No, vamos a hacer un ataque a la sombra B porque sé que se va a debilitar. Al y vamos a hacer una magia soporte a Spica otra vez. Vamos a hacer magia masiva a Sombra B, vamos a hacer ataque a Sombra C y vamos a dar soporte a ti mismo. Y bueno, creo que ya vamos a terminar con esto. Correcto. Sachete de café obtenidos y galleta con chips obtenidos. Spica sube a nivel 2, aprende flores venenosas. Marco sube a nivel 2, aprende a cubrirse. Y cadavero sube a nivel 2, aprende café expreso. Muy bien. Quisiera tener el botón de automático, pero no se puede. Mi esposo no quiere que siga siendo enfermera. No le gusta que trabaje porque dice que no lo atiende como corresponde. Le cocino mis mejores platos. Le hago cariño cuando lo noto cansado. Le pregunto cómo le fue en el día. Trato y trato. ¿Qué más tengo que hacer para que sea la mujer ideal para él? ¿Por qué mi amor no es suficiente? ¿Qué más debo hacer? Esa mujer está siendo atacada por un grupo de sombras de un tamaño considerable. Se te recomienda aceptar el desafío cuando seas un nivel superior a 4 ¿Quieres ¿Las quieres despejar? Eh, Realmente no, porque voy a morir Ay, yo soy una mujer casada, pero si el galante caballero que me acompaña, esa señorita morena, me, dire, me pidiera que huyera con él ¿Será bien que le arroje un pañuelo con mi número telefónico? Wow Ah, ah más pica, por favor, sigamos nuestro camino Seguro que si sí. tuvieras mejillas ahora mismo estarías sonrojado. Y si tuviera pulmones, tendría un sofoco. <risa> ah, realmente. Flores venenosas, Vamos a. Esta no tiene el dinero. Realmente el soporte le voy a dar a explicar. Realmente me encanta lo que está haciendo la creadora, o sea, tiene un humor no tan ácido como me gusta, pero me está alegrando. Supongo que te lo hace de efecto, así que voy a hacer ya más la sombra esta. Creo que es esta. Espero que sí. Ah, oh, no tengo más ofensiva como... Y usa soporte a Marco porque se está muriendo allá. Dios, se durmieron. Se durmieron. Vamos, estamos mal. Café es Vamos a darle a espica Porque es nuestra... Uf. Uf. No, tengo que huir. Tengo que huir. Oh, oh. Ojalá no me toque. Tengo que ir Tengo que ir. Eh, Lo vamos a dejar por acá Sé que hemos hecho poco Pero nos ha gastado mucho la biblioteca Y eso que no hemos leído mucho Así que voy a farmear un poco No voy a leer mucho de lo que dice esto Y voy a seguir continuando eh, Voy a grabar de corrido Así que eso les he hablado Orca. Espero que me acompañen en el próximo episodio. Nos vemos. Hasta luego.